Hey ma, yo y mis sueños, amor, ahora oh, wow. Te conocí, andaba por la vida, sin saber por qué Cruzaba calles tal vez sin creer Te conocí y no tenía vida hasta que te hallé. Luego una flor y una canción me regalé y así después de tanto yo te conquiste. Andaba por la vida Sin saber por qué usaba calles tal vez sin creer Que en una de ellas te iba a conocer Te conocí Y no tenía vida Hasta que te hallé Luego una flor y una canción Te regalé Y así después de tanto Con A todos